la herramienta del pincel de manchas apareció en la versión cs4 y puedes crear figuras con trazado y relleno a esta herramienta la vamos a encontrar justo debajo del pincel o con el atajo de teclado shift eh, b labial para qué sirve esta herramienta bueno sirve básicamente para crear rellenos como el que vamos a hacer en este momento mira voy a dar un clic y arrastrar te recuerdo que estoy trabajando con una tabla wacom me voy acá arriba a vista y voy a poner previsualizar si te fijas muy bien es el relleno el que me ha pintado otra vez control y si presiona la tecla de control clic sobre el objeto te vas a dar cuenta que es un relleno ahora cuál es la diferencia con el pincel normal lo voy a seleccionar voy a hacer un pequeño círculo voy a poner control y para que veas el uno me hace un trazado y el otro me crea un relleno esa es la diferencia entre estas dos herramientas voy a poner control y control z y ahora voy a elegir otra vez la herramienta del pincel de manchas Voy a presionar en este momento control y barra espaciadora. Clic y arrastrar para hacer un zoom. Y ahora voy a tratar de completar estos trazos de esta rosita que está por aquí. Y ahora en este momento voy a poner control y para que veas algo interesante que también tiene esta herramienta. Aparte que crea rellenos, también permite eh, cortar o intersecar formas. Voy a poner control y otra vez. Voy a hacer un pequeño trazado aquí. Para que lo puedas ver o apreciar. Bueno, mil disculpa, la verdad es que... No tengo pulso de doctor, pero no importa, vale la pena. Control-Y. Ahí estás viendo el verdadero poder que tiene esta herramienta del pincel de manchas. La base de todo curso es seguir practicando. Te felicito, vamos bien. Suscríbete a nuestro canal y te espero en la siguiente lección.